se pueden solapar, ¿no? Eh, bueno, yo soy Manuel Luque de Córdoba Laica. Eh, buenos días a todas las personas que nos acompañan y que asisten aquí a las jornadas de las 14 jornadas de Europa Laica aquí en Córdoba. Y pues yo había preparado, porque quiero un poco ser un poco resumido y un poco escueto y, y quería poder pues leer un poco, para ceñirme un poquito al, al tiempo. Eh, gracias los, por la asistencia. Desde la Organización de Córdoba Laica queremos agradecer esta amplia asistencia que ha superado las expectativas que desde nuestra asociación nos habíamos proyectado. Ha sido un reto que queremos que suponga un antes y un después para la consolidación del laicismo en nuestra ciudad y provincia, pilar fundamental para conseguir una igualdad real y efectiva de toda la ciudadanía. En lo inmediato, nos ha supuesto un, el, el hacer un equipo para aunar esfuerzos y marcarnos su, unos objetivos más amplios. Hemos de agradecer también la presencia de representantes de distintas Administraciones, como la local, que la alcaldesa ha excusado su presencia, pero que, si no obstante, tenemos aquí a una, nuestra amiga y compañera, Alba Doblas, que es concejala de, delegada de la Participación Ciudadana. También nos habían eh, propuesto de que iban a venir quizá un poco más tarde, en el protocolo no lo habían dicho, es eh, Emilio Aumente, ¿no? concejal de, delegado de la Presidencia. También Pedro García. Eh, está de viaje y que posiblemente si vendría y tuviera un tiempo de, o llegara a, tie, a tiempo pues podría dar una vuelta ¿no? por aquí eh, es agradecer pues la, el, la ayuda que nos han prestado al ayuntamiento sobre todo a pedro garcía porque hemos estado más en contacto con él y entonces nos ha, hemos estado un poco muy agradecido y, y, y trabajando un poco en colaboración mucho para que estas jornadas sean posibles no también de agradecer a la Diputación de Córdoba, en concreto a la Delegación de Cultura, con Marisa Rúa al frente, y al Patronato, provincia de turismo y a la Junta de Andalucía. Dentro de las distintas opciones que teníamos, eh, y se barajaban la hora de decidir el lugar para la jornada, elegimos este sitio por su aspecto simbólico, frente al lateral sur de la mezquita de Córdoba, como muestra y botón para pedir la eliminación de los privilegios que mantiene la Iglesia Católica como la inmatriculación del espacio más representativo de la ciudad o del mirador que está enfrente de este edificio y que será tema de debate en el transcurso de la jornada. En la visita al casco histórico que se realizó ayer y en la que se realizará al término de la jornada de esta tarde, se ampliará la información en este aspecto, en el aspecto de las inmatriculaciones. ¿no? Allí estuvimos fuimos algunos de los asistentes tuvimos la visita de guiada y fue bastante buena y, y ilustrativa no, eh, no solamente no nos dieron información del tema histórico sino también acompañando el tema de la inmatriculación ¿no? para terminar desear a todos y a todos una provechosa jornada que sirva para conseguir una sociedad más justa, sol, solidaria y sin privilegios. En, en nombre de nuestra organización en Córdoba, que además del buen aprovechamiento de la jornada, disfrutéis de nuestra ciudad. Un saludo solidario. Gracias a todos. ¿Vale? Fue encantada. Eh, buenos días a todas y a todos. Es un enorme placer el poder estar hoy aquí abriendo esta jornada en representación del ayuntamiento. Eh, debo decir que, que casi, casi he eh, necesitado decir me lo pido, aunque eh, la verdad es que no me ha costado mucho trabajo por motivos de agenda, pero sí es cierto que tenía eh, un especial interés en representar al ayuntamiento en, en esta jornada. Una jornada que me parece fundamental para la ciudad, para este país, para Europa. En pleno siglo XXI eh, estamos hablando del laicismo como eh, si fuera eh, una ideología cuando... Eh, y además una ideología censurable. Eh, debo decir que, que yo he estado tentada de elaborar un discurso, es verdad que me siento más segura, que, que no se te olvida nada, pero si elaboraba el discurso corría el riesgo de hacer toda una ponencia, porque el laicismo, eh, lo laico, forma parte de eh, todo lo que siento, todo lo que reivindico eh, a lo largo de, de mi vida política. Pero no estoy aquí como representante de mí misma, sino como representante del ayuntamiento. Y eso tiene aún más importancia, porque, como decía, en el siglo XXI parece algo extraño. Quizá porque no hemos sabido diferenciar en este país lo público y lo privado. Y todavía hay alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, políticos y políticas en general, que no diferencian esa parte representativa de lo que es la parte privada. Eh, yo no puedo quitarme eh, a Alba Dobla cuando soy concejala, pero lo que tengo claro es que no puedo quitarme el hecho de ser concejala cuando estoy en la representación de lo público. Y eso es lo que se ha confundido. Cuando Alba Dobla va a misa, que no va, eh, evidentemente no está yendo como concejala y por eso tiene que tener mucho cuidado a la hora de establecer esa separación, a la hora de no hacer un alarde eh, en el terreno de la representatividad. Yo no represento a los católicos como no represento a lo laico, pero sí es cierto que lo laico debe formar parte esencial del cargo público, porque es respeto, porque es diversidad. Y así lo señalábamos en las jornadas que preparamos desde la Escuela de Participación Ciudadana con Córdoba Laica, en la que eh, señalábamos esa diversidad que existía en lo laico, esa diversidad que amparaba todo lo laico sin ideología, sin creencia, eh, y siendo profundamente respetuoso con la vivencia privada de cada uno. Porque estamos en el terreno de lo público, y tenemos que defender lo público, tenemos que defender el espacio público. Y en pleno siglo XXI hay una polémica en la ciudad por si el espacio público puede ser utilizado por las religiones, por si está destinado a eso, en definitiva. A mí hay mucha gente que me ha dicho, qué tontería, simplifica, que salga. No. Tenemos que cuidar mucho para qué son los edificios públicos, para qué utilizamos lo que es de todas y todos, para qué ponemos ahí nuestros recursos, nuestros recursos económicos que salen de todos y todas las cordobesas. Y eh, cuidar especialmente que su utilización sea estrictamente para ese, ese ejercicio de la política, de la vida pública, de la participación. ...y no de las creencias de unos cuantos. Es mucha la representatividad que tiene el hecho de que salga una virgen de un centro cívico... ...y así lo defenderemos siempre. Es mucha, eh, mucho lo que se juega, en definitiva, con un hecho eh, que ahora quieren desideologizar... ...pero que, en definitiva, está cargado de simbología... Y por eso es importante, y por eso debemos transmitir esa importancia. Por eso debemos señalar siempre que cada, eh, cada cosa tiene su lugar, como decía la canción infantil, cada cosa en su lugar. Y eso es lo que estamos intentando eh, transmitir desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en todo este eh, barullo que se forma porque creo que es importante haber vuelto a esas raíces del laicismo, eh, el haber eh, sido firme en la ausencia de representatividad pública en los actos privados, en ese permitir la libertad de cada cual, pero eh, teniendo claro que no podemos admitir la representatividad en la esfera de lo privado. Así que estas jornadas son absolutamente necesarias en unos momentos en los que cuesta mucho trabajo encontrar una defensa de esta postura. Y ha habido muy poca. Así que, de verdad, espero que estas jornadas sirvan para que reflexionemos sobre esa representación pública, ese espacio público, esa necesidad de que no nos roben lo ya conquistado, en ese aspecto positivo y negativo de los derechos que, y digo aspecto negativo porque el derecho a la libertad religiosa implica también el derecho a no tener religión y sobre todo eh, el derecho a que también se nos considere eh, no quiero eh, hacer de esto una propaganda pero sí eh, señalar que al menos eh, tenemos un grupo municipal que hoy día se ha planteado esa exigencia como eh, algo fundamental en la vida política. Espero que no tengamos muchas más dificultades. Espero, sinceramente, no estar inhabilitada dentro de cuatro años, aunque todo está por ver. Y espero que estas jornadas sirvan para que nadie se tenga que ver en esa situación de ser perseguida, por su no ideología y, sobre todo, por la defensa de lo público. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a Córdoba a celebrar esta jornada con un elemento tan representativo como la mezquita. Eh, yo tengo hoy otra jornada, la jornada feminista, eh, una escuela feminista de mi partido, pero mm, voy a quedarme porque eh, debo reconocer la inmensa labor que ha realizado eh, Antonio Manuel en la defensa de la mezquita, eh, la plataforma en general de, de la mezquita, pero eh, yo sí si es verdad, me, me señala Antonio Manuel como si fuera a olvidar a la plataforma, pero sí si es verdad que ha habido un trabajo personal común en el Parlamento cuando preparábamos esa pregunta, esa moción, ese recurso, ese, eh, que eh, finalmente se encontraba siempre con la barrera de los letrados que siguen estando, porque la justicia sigue estando al servicio de los poderosos eh, y, por tanto, vamos a encontrar muchas dificultades en ello. Yo quisiera agradecer el, el, el trabajo que hizo Antonio, Antonio Manuel conmigo, el trabajo que hizo toda la plataforma, porque fueron también momentos muy duros en el Parlamento. Conseguimos algunas victorias escasas, todo hay que decirlo, y eh, corren el riesgo de ser enterradas. Así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir alzando la voz, porque, en definitiva, esto no es sino defender lo de todos y todas. Y por eso me siento orgullosa de representar al ayuntamiento en unas jornadas que, en definitiva, defienden el respeto, defienden lo público. Muchísimas Gracias. gracias al compromiso de muchos cargos electorales que en, en España luchan por el establecimiento de un, estado la, no funciona, de un Estado laico. Muchísimas gracias a ese compromiso de tantos cargos institucionales que en España luchan por un Estado laico. Muchas gracias también al Ayuntamiento en nombre de la Junta Directiva de Europa Laica por habernos cedido este espacio. Y, por supuesto, muchísimas gracias a... a nuestros hermanos de la asociación Cádiz Laica, a todos y a todas ellas, por eh, la magnífica organización que nos han presentado. Córdoba Laica, perdonad. Cádiz está por aquí. Sí. Más allá de... Vivimos un momento... Eh, ha sido tú quien te ha referido a que efectivamente el laicismo no es ninguna ideología, el laicismo es un principio de la democracia. De igual manera que puede ser la, el sufragio universal, la separación de poderes, la igualdad de acceso a los derechos y a la ley. Es exactamente esto el laicismo. Y quiero deciros que en nuestra historia por la conquista de la democracia en nuestro país, el laicismo y la república fueron los ejes de esa lucha. Toda la lucha histórica... De casi desde el primer liberalismo, pero una vez, digamos, eh, desde luego, el surgimiento de la nueva política eh, contemporánea en España, los hitos fundamentales de la lucha y la conquista de la democracia fueron el laicismo, el establecer un Estado laico como garantía de la libertad de conciencia personal, porque de lo que se trata es crear las garantías para garantizar la libertad de conciencia de las personas, eso es el Estado laico, ni más ni menos, y junto a la República eran los elementos centrales de la lucha por la democracia en España. Y quiero deciros que en la actualidad en España hay un sector digamos, de la derecha española que es mayoritaria que no ve con suspicacia los principios de la democracia y, por supuesto, los principios del laicismo. Y, evidentemente, es totalmente crítica al reconocimiento de los hitos de la democracia en España y de la República. Esa derecha es la realmente existente. No fue así a lo largo del siglo XIX y hasta el siglo XX, porque efectivamente había una derecha entrocada con el liberalismo histórico, que era una derecha digamos, laica y republicana. Pero en la actualidad la derecha que hay es esa, y es esa derecha la que incluso hoy eh, tiene una visión de ligar la nación con el catolicismo. Incluso esa derecha que ahora se está renovando, incluso intenta que este aspecto, eh, utilizar de este aspecto un elemento central para crear bloques ideológicos electorales. Esto es el futuro inmediato, el, el futuro inmediato que son las próximas elecciones generales. En esas elecciones, si esta derecha que vincula, digamos, la nación con España gana, esta derecha unida, vamos a esperar, no podemos esperar otra cosa más que un retroceso, digamos, de la libertad de conciencia en nuestro país. Y particularmente vamos a ver un reforzamiento de los mecanismos de eh, en, en todos los mecanismos que suponen lucha contra la solidaridad y la fraternidad. Particularmente, vamos a ver un ataque a la escuela pública y la escuela laica, en nombre de la libertad, que es como efectivamente se hacen estos ataques. Se plantean las luchas contra la solidaridad, contra los servicios universales, en nombre de la, de la libertad. Si gana una izquierda, unas izquierdas unidas, las izquierdas populares, en ese caso podemos decir que se puede abrir la oportunidad de luchar, porque va a ser difícil, pero se va a abrir la oportunidad en nuestro país, quizá por primera vez desde hace muchos años, de luchar por un Estado laico, que significa ahora mismo y concretamente la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede del año 79, la promulgación de una nueva ley de libertad religiosa y la promulgación de una ley de enseñanza ambiciosa que instaure la escuela laica y pública universal. Ese es el objetivo que tiene Europa Laica, luchar por el encuentro de todas las fuerzas políticas y sociales encaminadas a ese fin, en, en la constitución en España de un Estado laico. Si gana el gran centro, que es lo que evidentemente quiere el gran negocio y el gran dinero, un centro eh, que en España sería un centro entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Nos encontraremos en ese momento con problemas también muy serios. Vemos qué está pasando, por ejemplo, en Francia, cuando ese gran centro de Macron intenta tirar la ley de separación de iglesia-estado del año 1905 y, en definitiva, deteriorar los aspectos del laicismo. Ciudadanos es un partido político que nació declarándose un partido laico. En la actualidad se dice a confesional, pero en el Parlamento está votando todas las propuestas con la derecha para mantener los privilegios económicos del catolicismo en España. Esa es la realidad. Quiero deciros que hay casi una ley universal en la política, en la teoría política, que tiene que ver con la oligarquización de las repúblicas cómo las repúblicas se oligarquizan, cómo dejan de ser democracias y se convierten en otra cosa. Esto es lo que ha pasado y básicamente la idea es que si un Estado republicano o una democracia es más laica, es menos oligárquica y más popular y si un Estado o una democracia o una república es menos laica, es más oligárquica. Lo estamos viendo en países como Brasil, como Colombia, como la India, como Rusia, que se están haciendo repúblicas oligárquicas precisamente por la determinación directa de las religiones. Así pues, yo voy a acabar aquí. Simplemente quiero deciros que las elecciones son muy importantes. El resultado de estas elecciones van a ser importantes. Creo que se pueden abrir grandes oportunidades. Pero también ser presentes eh, y estar presentes de lo que el gran Víctor Hugo dijo re, referente a este tema, al referirse a la libertad de conciencia, dijo que la libertad de conciencia no podían ser determinadas en unas urnas, en los resultados de unas urnas. Y yo también quiero, parafraseando a él, decir igualmente que realmente en un país que parece que los principios de la democracia puedan ser o puedan estar determinados por los resultados de, una, de un resultado X o Y electoral, dice muy poco de la calidad y de digamos de la vigencia de una democracia real en España. Sin nada, muchas gracias. Empezamos ahora la reunión con la mesa eh, referida a las inmatriculaciones. Simplemente yo aquí quiero apuntar una cosa para dar paso a Asunción, que es la miembro de la Junta Directiva que va a coordinar la mesa, que… Eh, Recomiendo a todos la lectura del libro de Julio Yamazares sobre el tema de las catedrales en España. Visitó 30 catedrales en España y llegó a una sola conclusión, una conclusión que no sé si supondría quizá el comienzo de este debate de inmatriculaciones. Él dijo lo siguiente, la Iglesia en nuestro país ha secuestrado a las catedrales. Muchas gracias.